Las niñas, niños y adolescentes tenemos derecho a reunirnos con nuestras amistades, nuestra familia o con personas que queremos. El derecho de asociación o reunión está contemplado en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y lo usamos principalmente para convivir con otras niñas y niños, para jugar y platicar. Pero también... Este derecho nos asegura poder platicar sobre temas que nos importan y tomar decisiones para exponerlas a las autoridades y las personas que nos cuidan. ¡Asociarnos, Asociarnos y, reunirnos y reunirnos es nuestro derecho! Para más información, consulta wwwgobmx cipina